Estoy muy contento porque Joana me explicó sobre lo que es un Reda. Además, realicé algunas consultas y he elegido hacer un objeto de aprendizaje. Joana, hola, te tengo una noticia. He elegido hacer un objeto de aprendizaje para apoyar mis clases de cálculo diferencial. Hola profe, lo felicito. Los objetos de aprendizaje son un tipo de reda muy utilizada por los profesores para apoyar sus clases. Además, también son muy compartidos entre la comunidad educativa. Así es. Gracias a sus características como la adaptación, la granularidad y su flexibilidad, los objetos de aprendizaje constituyen una gran posibilidad para promover la autonomía en los estudiantes. Y ya consultaste cómo se deben estructurar los Objetos de Aprendizaje. ¡Claro! Un Objeto de Aprendizaje debe estar constituido por al menos tres componentes internos Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización y un externo de información o metadatos para facilitar su almacenamiento, identificación y recuperación. Muy bien, profe. Esos metadatos ayudan a ubicar el objeto de aprendizaje en un repositorio digital, en el que no solo se consultan otros recursos, sino también se comparten y se reutilizan. Estoy muy animado. Haré mi primer objeto de aprendizaje considerando algunos de los criterios de desempeño de la primera unidad. Claro, profe, cuente conmigo. Aquí te presento una infografía para que puedas prepararte para la planificación de tu objeto de aprendizaje. ¡Ánimo!